Ser defensor de derechos humanos para mí significa una lucha constante con la coherencia. Es decir que tenemos defender derechos humanos pasa por primero por uno. Desde muy pequeño me involucré en muchas actividades comunitarias eh, que tenían que ver con la participación en asambleas eh, del pueblo, porque soy de es una comunidad indígena chontal. El hecho de generar una división eh, del territorio también genera una división en la defensa de lo que puede ser colectivo, ¿no? Entonces ese es un riesgo muy fuerte porque pierden el, el, el, uno de los pilares comunitarios, le llamamos nosotros, ¿no? Que es tener de manera colectiva el territorio es un pilar fundamental que ha, eh, pues ha tenido por siempre la, el pueblo y que ha mantenido la sobrevivencia de los pueblos. Sobre todo porque en el 97-98 eh, se estaban implementando en las comunidades eh, Chontales un programa federal. Este programa, eh, desde nuestro análisis, tiene como, como fin privatizar la tenencia colectiva de la tierra de los pueblos indígenas. Entonces, muchas comunidades tenían pues, dudas este, y también muchas preocupaciones porque este programa se estaba imponiendo en las asambleas. En el caso de Oaxaca, de las más de 400 concesiones que hay, las comunidades, no, las, no todas las comunidades están enteradas y quienes han enterado han empezado a, a, a, a reaccionar y a defender de manera organizada su tierra. Entonces se debe garantizar, el gobierno tiene la obligación de garantizar la acción que los pueblos y las comunidades están haciendo para defender su tierra, porque finalmente la tierra es de las comunidades. Música Muchas de estas comunidades ya cuentan con un reglamento interno, o estatuto comunal se llama, o sea, han escrito sus propias reglas sobre el cuidado y la protección de sus recursos.